el tiro de esquina más efectivo hola amigos vamos a ver este tiro de esquina súper efectivo, lo primero que tenemos que hacer es colocar a un jugador que reciba la pelota a la hora de sacar el tiro de esquina y tenemos toda esta cancha para driblar, aguantar la pelota y cuando hay un espacio se acomodan todos los delanteros tiramos el centro al corazón del área ahí donde duele vean el golazo de Arjen Robben, es una técnica bastante simple pero muy efectiva, siempre pensando en el corazón del área, ahí mandamos el centro, ven bueno, aquí de nuevo, le damos la pelota aquí a Neymar en este caso, tenemos todo este espacio para driblar, buscar un movimiento diferente, esperar y cuando sea el momento justo, mandamos el centro al corazón del área, ahí donde duele papá, ahí donde duele ven el golazo de New Lab? Esta técnica es muy muy buena Pruébenla eh, Intenten sus tiros de esquina porque les van a salir Muchos muchos goles eh, fiferos. Pues bien yo y Cerecero de dejen sus comentarios Den like a este video por favor Suscríbanse al canal y recuérdenlo Metiendo un gol en la punta de tu corazón FIFA la vida